Yo, gracias por invitarme a este tiempo maravilloso. La verdad es que ha sido un acierto total el poder hacer este espacio, poder abrir esta ventana para que muchas personas en el mundo entero puedan compartir del Evangelio y puedan llegar hasta otras cientos, millones de personas que puedan recibir este mensaje y sus vidas pueden ser transformadas. Si usted puede compartirlo a través de sus redes, a través de su teléfono, hágalo. La verdad es que es maravilloso. Muchas personas están esperando una palabra como esta. Están esperando un mensaje que transforme su vida. Yo les decía hace unos días a parte de mi equipo de discípulos, les decía, miren, si ustedes incluso el solo hecho de decirle a alguien, Dios te bendiga. Ustedes no saben lo que eso puede significar para una persona en este tiempo. Hace unos días nos pasó mi hijo en un supermercado normal vio a una señora y le dijo, Dios te bendiga, qué linda está. Y la señora se rompió en llanto y fue impactante para ella ver cómo alguien se dirigió a ella. Luego nos compartía cómo la soledad. La estaba en este momento absorbiendo y esas palabras de este pequeño cambiaron por completo su naturaleza. Vio prácticamente a Dios a través de, de este niño, de mi hijo y pues la verdad fue sorprendente. Es increíble cómo tú puedes ser utilizado en este tiempo para impactar vidas más que nunca. Así que no te quedes con lo que aprendes, no te quedes con lo que escuchas. Dios te da muchas cosas para que tú las compartas y para que lleves también el mensaje de salvación a otras personas. Trabajo en la radio hace muchos años y también trabajo en la iglesia hace muchos años y pues me convertí en un momento en donde mi matrimonio era un total desastre. La verdad es que nos casamos, nunca pedimos dirección sobre ellos, sencillamente yo le gusté, ella me gustó, nos casamos como hace todo el mundo hoy en día, nos metimos en una relación pero no sabíamos lo que estábamos haciendo. Éramos solamente un par de jovencitos locos que pensamos que esto era sencillo y nos metimos ahí. El hecho es que a los pocos meses de comenzar nuestra relación, todo se trastornó, se, se volvió terrible, empezaron los problemas y terminamos eh, con el tiempo separados. Fue muy duro este tiempo, pero ahí fue donde mis ojos se pusieron en el Señor. Yo trabajaba en radioestaciones y en diferentes medios de comunicación, y obviamente este era un mundo tremendo. Los que han trabajado en medios de comunicación saben de lo que les estoy hablando. Allí sobreabunda la rumba, sobreabunda el licor, sobreabunda la lujuria. Hay muchas cosas que son bastante eh, ofrecidas en ese medio. Y allí fue donde yo trabajé y me desempeñé. Me, me encantaba, ha sido mi trabajo toda la vida. Pero obviamente con el tiempo también empecé a dejarme llevar por algunas de esas cosas. Y si hubiese seguido, seguramente no estaría hablándoles aquí hoy. Eh, la verdad fue que Dios hizo un alto en el camino para conocerle. Sí, seguí trabajando en los medios, pero mi percepción ya era distinta porque tuve un impacto frontal con Dios que me cambió para siempre. Fue maravilloso. Eh, con el tiempo restauramos nuestra relación. Ya llevamos otra vez eh, más de 20 años juntos y le servimos a Dios junto con toda mi familia. Así que para mí es un privilegio poder compartirles de la palabra de Dios en este día, en este evento 48H, para toda la gente, especialmente la gente linda de Puerto Rico y para todo el mundo que sé que se conecta en este tiempo a este maravilloso eh, espacio que es 48H. Así que vamos a dar rienda suelta a este tiempo, pero primero siempre debemos comenzar orando. Yo creo que este año que comienza uno de los propósitos fundamentales debe ser la oración. Un tiempo en el que tú tomes 10 eh, minutos, así sea empezando, para orar antes de toda actividad recomendable en las mañanas, especialmente porque uno tiene la mente fresca, porque uno está mucho más dócil, más abierto para escuchar mejor, para poder recibir y guardar lo que uno está recibiendo. Y pues eh, si no puede orar todavía, usted es de los que dice, a mí me pasó, no es que siento que hablo solo, siento que, no sé, es que como que no me responden. Eh, a mí me pasó, yo tuve toda la lógica ahí metida y todo lo trataba de descifrar en el intelecto, pero la verdad eso no sirve de nada. Dios se percibe, de una manera sobrenatural. Y entonces empecé con la adoración, los salmos, la adoración, no tanto las canciones de reggaetón cristiano, sino las de adoración que lo puedan llevar realmente a la presencia del Señor. También es lindo el reggaetón, también es lindo el merengue, también es lindo todo. Yo me lo disfruto, pero qué bueno que puedas tomar una canción de adoración y derramar tu corazón delante del Señor. Sé que ese tiempo va a ser muy valioso. Si no puedes orar porque dices, no, es que no me salen las palabras, no tengo casi cosas que decir. Entonces toma un salmo y léelo en voz alta. Y esa es una manera también de orar cuando no tienes tantas palabras. O pide al Espíritu Santo que abogue por ti. Y sé que Dios dice a través de gemidos indecibles, indescifrables, Él también orará a favor tuyo y sabrá pedir como conviene. Porque a veces pedimos de una manera inadecuada. Entonces vamos a empezar orando, vamos a tener un tiempo de oración en este momento por sus vidas, por la mía, por la de todos, la de todos los que hacen parte de este equipo de 48H. Y pues donde tú estás, te voy a pedir que por favor inclines tu rostro por unos segundos y oremos juntos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tú, Señor, nos has invitado a este espacio maravilloso porque son muchos amigos de todas las iglesias, de todos los ministerios, de otros medios de comunicación que están haciendo parte de este grupo selecto que hoy trae la palabra de Dios a millones de personas. Señor, gracias porque este privilegio de predicar tu palabra, Señor, sé que es un honor y tú no lo permites, Señor, solamente porque a ti te place, porque por gracias, Señor, hemos recibido y por gracia daremos. Señor, yo hoy te pido por cada familia aquí representada, si es un hijo, si es una mamá, un papá, un abuelo, que está aquí, una abuelita, que está sentada frente a su computadora, frente a su teléfono, frente a su tablet, incluso frente a un televisor, viendo este espacio y escuchando estos mensajes e intercediendo, poniéndose como brecha de su familia, yo te pido hoy que le bendigas, que le ayudes, Señor, a ser esa punta de lanza dentro de su círculo familiar. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tú en la cruz del Calvario, Pagaste un alto precio, Señor, para darnos salvación, vida eterna. Pero también dice la palabra, venid a mí los cargados y afligidos y yo les haré descansar. Y sabemos, Señor, que allí en la cruz hay un intercambio, Señor, entre tristeza por gozo. Hay un intercambio, Señor, entre odio por amor. Un intercambio de amargura, Señor, por el perdón. Hay un intercambio, Señor, en donde podemos ver la maldición que se convierte en bendición, la enfermedad que tú puedes sanar, Señor, solo tú. Y por eso, Padre, vamos allí delante de la cruz y en un acto simbólico de fe, tú vas a visualizar a Jesús allí en la cruz del Calvario y vas a ver cómo a través de su sangre preciosa, que fue derramada por nosotros, allí tú vas a dejar todas esas cargas. Si has estado cansado, si has tenido problemas difíciles, si has visto personas que amabas, que han partido con Dios, vas a dejar allí todas esas cargas. Porque lo más hermoso, es poder entrar en la presencia de Dios de una manera limpia, transparente. Y su sangre nos limpia, su sangre nos transforma, su sangre nos da nuevas oportunidades, su sangre hace que todo cambie. Así que allí en la sangre del Señor, hoy nos lavamos, nos hundimos, Señor, allí en tu presencia, para que tú transformes por completo nuestra naturaleza y nos des una nueva naturaleza, la que proviene de ti, Señor. Si has estado cansado, angustiado. Si en este tiempo te ha entrado el temor, has visto cómo alrededor tuyo la gente se desanima. Hoy le vas a pedir al Señor que te dé vida, que sople vida sobre ti. La palabra nos enseña que después de que Cristo resucitó, Él llegó a donde estaban sus apóstoles y sopló vida sobre ellos, dice la palabra en el libro de Hechos. Sopló vida, el ruá del Señor. Él sopló vida sobre ellos y desató en ellos una nueva unción. Una fuerza sobrenatural. Y eso es lo que tú necesitas en este tiempo. Necesitas vida, como la vida que recibieron aquellos que estaban aquel día en el aposento alto, el día de Pentecostés, recibiendo la presencia del Espíritu Santo. Dice que un viento rece, otra vez un soplo vino a sus vidas y trajo también vida y trajo los dones y activó muchas cosas. Si eres de los que ha perdido sus sueños y has estado frustrado en este tiempo por lo que ha venido sucediendo, por esos aires, por esos vientos de pandemia, yo le pido hoy al Padre Celestial que quite todo eso, que borre todas esas cosas que hay en tu mente, todas esas semillas que el enemigo ha puesto y las cancelamos con el poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios, dice Apocalipsis 12:11 y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por el testimonio de ellos y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Sabemos, Señor, que por la sangre del Cordero vencemos, Señor, al enemigo y todo pensamiento, todo cautiverio, toda situación anómala en nuestros corazones, en nuestra vida, hoy se disuelve en tu sangre y somos libres para poder escuchar, para poder recibir. Dile al Señor, Señor, yo quiero que esta palabra, Señor, llegue a mi mente, toque mi corazón y Señor y la ponga por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué tremendo es poder compartir con ustedes y qué lindo es este tiempo en el que estamos juntos. Hace años, eh, cuando comencé a trabajar eh, profesionalmente en un medio de comunicación, eh, tuve que montar un estudio. Eso fue ya hace más de 25 años y cuando monté mi estudio, Hice pues todo, compré los computadores, las cosas, no sabía manejar computadoras, era un total fiasco en eso, tanto que un amigo me bromeaba y decía, ahora sí voy a creer que el Mar Rojo se abrió y que muchos milagros pasaron porque Raúl empezó a usar una computadora, pero sí, la verdad es que negado para las computadoras, pero Dios después me dio una gracia especial y empecé incluso a aprender mucho de ellas, hasta las desarmaba, le armaba computadoras a amigos, bueno, Ahí hice todo lo que pude y pues por ser inquieto aprendí muchas cosas, le perdí como el temor a enfrentar ese tema de la tecnología y pude desarrollarme en esa área de una manera adecuada. Sin embargo, pues en aquel tiempo eh, tenía que enviar archivos, era más o menos el año 1996, y tenía que enviar archivos a través de MP3. Y pues en ese tiempo la velocidad de internet era irrisoria, la verdad era como 96 kilobytes y eso... Diciendo algo extremo que hoy prácticamente en cualquier casa hay 100 veces más de velocidad que eso. Eso significa que lo que tú mandas hoy en ese tiempo se demoraba 100 veces más. Si algo que tú envías hoy como una canción en MP3 demora un minuto o dos minutos, en ese tiempo se podía demorar dos horas. Y yo estaba ahí frente a la computadora esperando. Hoy me da risa porque lo mismo que enviaba en aquel tiempo... Se va así en un segundo. Incluso escuché que ahora han desarrollado una velocidad de Internet tan alta que podría mandar una película en 4K. Imagínense, altísima definición en tan solo microsegundos. O sea que esto ha evolucionado y seguirá evolucionando de una manera sorprendente. Pero lo que me llama la atención de esta historia, que me, y me da risa y esta analogía tiene que ver con algo que hoy les quiero hablar y se trata de cómo... Todo puede cambiar en un abrir y en un cerrar de ojos. Y es que para Dios es muy sencillo cambiar todo. Dios trabaja a velocidades sorprendentes. Los que somos lentitos somos nosotros, que nos demoramos para aprender, para entrar en el proceso, para estar listos para el milagro que Él tiene para nosotros. Pero Dios va a una velocidad increíble, o sea, es imposible. Medir la velocidad con la que el Señor se mueve, porque Él puede estar en todas partes. Él es increíble, Él es todopoderoso, Él todo lo sabe, Él todo lo ve. O sea, es, in, es imposible que en esta mentecita podamos dimensionar esa grandeza que ni siquiera podemos llegar a imaginarnos cómo es. Pero en lo poco que podemos aprender de Él, eh, podemos ver un ejemplo que está en la Biblia, en el libro de Marcos 9, capítulo eh, 9, versículo 23 al 27. Dice, y Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. Algunos se están preguntando cómo era el versículo y ya se lo repito. Marcos 9, versículos 23 al 27. Una historia muy linda. Tómese su tiempo ahí para abrir la Biblia, para poder entrar en acción y vamos a leer este episodio. Dice, y Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo es todo le es posible. Y luego el padre del muchacho dijo clamando, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, creo, pero me falta. Y Jesús, todo lindo, le dice, pues bueno, yo le voy a ayudar. Él le clamó. Jesús raramente se niega una petición tan linda. Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y desgarrándole mucho salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían que está muerto. Más Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Fue tal el impacto de la salida de ese espíritu que el muchacho quedó ahí, pero recobró lo que nunca tuvo. Y es que el muchacho sufría de un espíritu, o más bien lo tenía poseído un espíritu que lo mantenía mudo, sordo y le daba... Le, le pegaba, le hacía muchas cosas. Parece que era un niño muy atormentado, lo que hacía que su papá sufriera mucho. Y eso lo llevó a que seguramente desde tiempo anterior estuvo escuchando de Jesús, de sus milagros, de sus proezas y dijo no, yo tengo que ir y ver lo que me han contado. Y si esto es cierto, le voy a pedir a Jesús. A mí no me va a dar pena porque en mi país dicen, ay, qué pena que me ay, qué pena. no, él no le dio pena, él fue y le dijo, Jesús, me haces el favor, por favor, por favor, ayúdame con mi hijo, y Jesús viendo al hombre, el amor por su hijo, su fe, actuó, inclusive aunque su fe no era tan grande, porque dijo, aunque creo me falta, tranquilo, vamos a hacerlo, con un grano de mostaza, la cabeza de un alfiler de fe, puedes decir a un monte, Échate atrás y él se va a echar atrás. Así que Jesús sabía que con un poquitito de la fe de ese hombre podía hacer un clic. ¿Cuál es el clic? La fe. El hombre dice, ok, y Jesús liberó a este muchacho. Algo que cabe la pena y vale la pena rescatar es que antes de este episodio y de muchos otros episodios en los que Jesús liberó personas, no se había visto la liberación. En el Antiguo Testamento se habían visto... Multiplicación de comida, resurrecciones, eh, ríos que se abrían, eh, bueno, cal, cualquier cantidad de cosas que demostraban que Dios era muy poderoso. Pero no se habían visto liberaciones. Esto generó obviamente en aquellos que eran detractores de Jesús una, un escosor, una molestia, porque ellos decían, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que él puede sacar demonios de por Belsebú? ¿Es que viene? Y él decía, no, no, no. ¿Cómo Satanás se va a dividir a sí mismo? O sea, les faltaba un poquito de inteligencia. Les digo, no, no, no. Él no se va a dividir a sí mismo. Nadie se divide a sí mismo porque entonces sería derrotado. Y el Señor les dejó muy en claro que era la manifestación de que el reino de los cielos había venido a esta tierra porque venía Dios a sacar al enemigo y eso fue lo que pasó con este muchacho y su padre y toda esta historia tan maravillosa que cambió la historia de una familia por completo. Yo no sé si usted ha vivido episodios donde alguien está enfermo en su casa y entonces empieza ese tiempo donde los diagnósticos, los médicos, las medicinas, los tratamientos, la gente viene, habla, pero llega como una atmósfera tan pesada, tan cargada, que como que uno dice, ¿cuándo va a terminar esto? A nosotros nos ha pasado en algunos episodios. Y uno dice, pero ¿cuándo vamos a tener el fin de toda esta travesía con este tema? Pero de repente un día viene un milagro y wow, ahí todo cambia. Ahí todo como que toma luz y vuelve otra vez esa atmósfera y como que uno ve ese pasado como algo que quedó allá, pero que ahora con un clic que Dios hizo, todo cambió. Me ha pasado muchas veces milagros increíbles. Cuando nació mi hija, que hoy tiene 21 años, eh, la verdad, ella eh, se demoró mucho en la barriguita de la mami. Y entonces eh, nació prematura. Mi esposa le había pedido al Señor eh, como que no tuviese muchos dolores de parto y demás. Y Dios le concedió. Y nosotros llegamos al hospital y ella ya estaba prácticamente en proceso de parto, pero no sentía dolores. Entonces los médicos la llevaron. Íbamos solamente para un chequeo, pero ya la dejaron. De repente me dijeron, no, ya van a ser su hija, pero parece que un mal procedimiento médico, en lugar de ponerle una inyección, que tenía que acelerar el parto, le pusieron una que lo retrasó. La niña se demoró mucho allí en el vientre y ella eh, parece que hizo de sus necesidades la, la bebé y en el mismo eh, líquido amniótico pues comió un poco de eso. Eso se llama eh, meconio. Y entonces cuando yo voy a ver a mi hija, pues todo papá espera ver a su hija y tener esa felicidad de verla y en los brazos Y si uno ve en las películas, y, oh, mi bebé. Pero resulta que yo entré ese día y cuando llego allí, veo una niña en una incubadora llena de muchos cables por todas partes. Cables, cables, cables, tubitos, cosas. Y yo ¡Ah! dije, Dios mío, ¿esto qué es? Entonces Dios, eh, pues obviamente me vio el Señor tan quebrantado, porque estaba desbaratado, ustedes... Se imagina, los que son papás, la sensación que uno siente. Y entonces Dios me envió a mi casa a orar. Me dijo, ve a orar, estamos a tiempo, hay que orar, hay que orar. Esa noche me fui con un amigo, esos son los buenos amigos. Y este se llamaba José, me acuerdo. Y un buen amigo se fue a orar conmigo, él en un lado de mi casa, yo en el otro. Y cada uno allí pasamos lo que pasó Jacob, que fue un peniel, pasar una noche entera orando y lloraba y clamaba por la vida. Al final mi Dios me dio una palabra y me dijo, en ocho días te daré la victoria. Entonces regresé al hospital, era una clínica no tan grande, entonces me dijeron, no, señor Forero, tenemos que trasladar a su niña a otro hospital más grande, y yo como que me enojé, dije, pero la niña tan delicada y me la van a mover, y bueno, yo me molesté un poco. Pero luego de eso, vi que la llevaron a otro lugar mucho más lindo, en este lugar la atención era totalmente diferente, la otra clínica era una clínica eh, como universitaria, donde hay muchos médicos, pero también hay muchos médicos aprendices. En la otra ya eran eh, médicos con un expertise mucho más alto, eh, todo era muy lindo, muy decorado. A mi esposa la dejaron estar con ella todo el tiempo y efectivamente a los ocho días, yo estaba en la iglesia donde estaba en aquel momento, que ha sido la misma durante 21 años, estaba orando y en ese momento el Señor me dice, ya la están dando de alta, efectivamente mi esposa me llama, me dice, ya están dando de alta a la niña, ven para acá. Y como Dios lo prometió, en ocho días, Él nos dio la victoria, la niña se sanó, y es impresionante. Después, Dios me dio una palabra, que está en el libro de Éxodo, donde dice que, si oyere la voz de Jehová y pones por obra sus mandamientos, yo no enviaré plaga ni enfermedad sobre ella como la que envía a los egipcios. Y efectivamente el Señor, durante todos los años, nosotros nos enfermábamos de gripa, nos daba una cosa, nos daba la otra y esta niña sana por completo. O sea, Dios cumplió su palabra, no solo la sanó en ese momento, sino que mantuvo su sanidad hasta hoy. Impresionante cómo el Señor ha sanado su vida y la mantiene siempre estable de una manera increíble. Dios lo que promete lo hace y en un clic, una noche, un día, una hora, toda la maldad, todo lo que haya uno hecho porque yo fui una persona compleja, trabajaba en los medios de comunicación, como les decía, no era una persona eh, muy consagrada al Señor, no me cría en un hogar cristiano, no, no soy hijo de pastores, no, al contrario, me cría en un hogar totalmente, todo lo contrario, eh, rumba, licor, había de todo lo menos que habla la palabra o todo lo que dice la palabra que uno debe hacer, allá se hacía. Y entonces, pues, eh, Dios, sencillamente por su amor, por su gracia, hizo ese milagro en mi hija y en un clic cambió su naturaleza, algo que era un decreto. Incluso mi mamá, que era un poco escéptica a las cosas de Dios, ella trabajaba en el medio de la salud, me decía, pero la niña va a quedar con algunos problemas, ella sencillamente va a tener algunas eh, dificultades. Y le decía, no, lo okay, que Dios promete, no, y no te acepto esas palabras. Yo le decía a mi mami, con respeto, pero firme. Así como cuando Jesús le dijo a María, mujer, yo le decía, mujer, no, no, no, no, mamá. Y mi mamá, de ver el impacto de la sanidad de mi hija y de muchas otras cosas, hasta de la misma transformación mía y de mi matrimonio, porque nos habíamos separado y demás y volvimos, ella eh, se entregó al Señor también. Así que un clic no solamente puede cambiar, como dice esta historia, la vida de una persona, sino también a su familia, a su entorno. Nosotros somos como piedras que caen en el agua. Y la piedra cuando cae en el agua hace ondas expansivas, y tú vas generando círculos de influencia en la medida en que tú hagas cosas sobrenaturales como las que Jesús hacía. Y él dijo que nosotros podríamos hacer cosas mayores que las que él hizo. En esa medida en que tú impactes a una comunidad, a una familia, a alguien, tú vas impactando más círculos de influencia. Por eso es tan importante que una sola persona se consagre. Si tú tomas la decisión de consagrarte a Dios con todo tu corazón, va a ser impresionante todo lo que tú puedes llegar a hacer para el Señor y ni siquiera te puedes dar cuenta de toda la dimensión a la que Él te quiere llevar. Te aseguro que los sueños que tú tienes no son nada comparados con las grandes cosas que Dios tiene preparadas para ti. Así que desafíate a ser un hombre o una mujer de Dios y tú vas a ver cómo alrededor todo cambia. Así como ese clic que Jesús hizo en esta familia, todo va a cambiar. Vamos a ver otra historia, en donde también vemos un cambio notable, impresionante. Aquí está esta mujer de Marcos 9, 20 al 22. Mar, perdón, Mateo 9, 20 al 22. Marcos 9 era la anterior. Esta es Mateo 9, del 20 al 22. Dice esta traducción de la reina Valera 1960. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Habíamos dicho cuál es el clic: el clic es la fe. ¿Cuál fe? Como un grano de mostaza, es como un alfilercito. La fe como un grano de mostaza. Y la fe que tenía esta mujer seguramente sobrepasaba eso porque ella venía desesperada. En otro de los relatos, porque están varios evangelios, dice que ella había gastado su dinero en médicos, había gastado su dinero en brujos, en lo que fuera en aquel tiempo ella estaba desesperada porque tenía un flujo de sangre que la excluía de la comunidad. En el momento en que la mujer entraba en su periodo, en su menstruación, era excluida en aquel tiempo. Tenía que salir del campamento, tenía que estar en otra parte. Allí tenía que esperar que le pasaran sus días y retornar a su vida cotidiana. Era bien fuerte. Entonces, si usted se pone a pensar, esta mujer tenía un flujo de sangre continuo, o sea, todo el tiempo estaba excluida de la sociedad, lo que la hacía una mujer incluso inútil para tener esposo, para poder tener hijos. O sea, tenía la vida al revés. Pero ella también, igual que el papá de aquel niño que era sordo y mudo, ella escuchó de un hombre llamado Jesús, que hacía milagros. Alguien le debió haber contado algún día, ay amiga, ya intentaste con Jesús, ¿y quién es él? No, pues un hombre que anda por allí, me han contado que hace milagros, que increíble los milagros, no, mire. Y entonces seguramente ella, en serio, sí, yo creo que esa es la esperanza para ti, de... Yo creo que ya salió corriendo, empezó a buscar, dice la palabra también que fue muy lejos, o sea, hizo un gran esfuerzo y ella dijo en su mente todo el camino, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sano. Qué impresionante. Y la palabra nos narra eso, dice, si tocare tan solo su manto, seré salva Así lo dice el versículo 21 y dice que Jesús. En otro de los, de los eh, relatos también dice que él sintió que salió poder de él. Cuando ya lo tocó, salió poder. ¿Cuál fue el poder? El clic de la fe. Entonces Jesús dijo, alguien me tocó. Y Hasta los apóstoles dirían, pero pues, cualquiera lo puede tocar. Jesús, hay muchas personas alrededor, hay miles de personas. Pero él dijo, no, es que salió poder. Y cuando él la voltea a mirar, la ve allí agazapadita y le dice, mujer, tu fe te ha salvado y te ha sanado. Entonces, es increíble cómo el Señor otorga hasta doble regalo. Ella iba por la sanidad, pero Dios le dio la salvación. Le dio dos cosas. Es increíble cómo el Señor da en abundancia. Y me imagino yo cómo la vida de esta mujer cambió. Tampoco dice allí que después se casó, que después tuvo una relación con alguien, que emprendió una vida, que tuvo hijos, pero lo que sí estamos seguros es que su vida no volvió a ser la misma. Cuando Dios toca la vida de una persona, Nunca vuelve a ser la misma. Y esto es algo que yo quiero que quede claro en tu corazón en este día, porque es el mensaje clave para lo que estamos haciendo hoy. Y es que un toque, un clic, todo lo cambia. Todo lo cambia. Un hombre que construía automóviles un día eh, eh, pues sacó a la producción una cantidad de automóviles. Alguien compró un automóvil de los que tenían aquel tiempo de esos que ustedes ven en la historia de que les daban manivela y eran de palanquita y se fue por un lugar a mostrar su automóvil a su familia vivía aquí en un lugar apartado en los Estados Unidos, bueno en ese tiempo todo era apartado y se fue andando en su carro feliz, iba por la vía, esas vías destapadas en aquel entonces, pero pues él iba para allá para el campo donde tenía a su familia y era un hombre pues adinerado y de pronto el carro se paró el hombre dijo y yo en medio de la nada ¿qué hago? Se bajó, miró su vehículo por todas partes. Él no sabía exactamente qué sucedía. Entonces lo revisó y dice, no, ¿y ahora qué hago acá? De repente, él ve a lo lejos que viene otra persona en un vehículo muy parecido al suyo. Y se va acercando, se va acercando, se va acercando, hasta que llega al lado de él. Y le dice, hola, hola, ¿cómo estás? Le dice, ¿qué pasó? Le cuenta, no, el vehículo de repente se detuvo. No sé qué pasa, ya le di otra vez manivela, le decimos nosotros los colombianos, le di la cuerdita, no prende, ya le hice algunas cosas, pero no entiendo mucho. Me dijo, me permite, le dijo el otro hombre, se bajó del auto, le dijo, me permite un segundo, le dijo, claro, eh, puedo intentarlo. Dijo, pues yo ya le hice lo que sé, pero pues si usted puede. Y el hombre se quitó su saco o su blazer, se metió debajo del carro y le tocó algo por allá, que sonó, de repente le dijo, préndalo. Y el hombre ¡pum! me arrancó. Y yo, wow, ¿y usted cómo supo eso? Digo, es que mi nombre es John Ford y yo creé ese carro. ¡Ah! Wow, qué tremenda historia. Porque cuando nosotros nos damos cuenta, ¿quién nos construyó a nosotros? El Señor. Y el Señor sabe en qué área de nuestra vida necesitamos un clic. En qué área nosotros realmente necesitamos ser transformados en qué área en la que nosotros estamos fallando, el Espíritu Santo sí sabe exactamente en dónde está el error. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y es que a veces tenemos muchas virtudes, tenemos cosas muy buenas, pero hay una sola que tal vez, o un área de nuestra vida que es el problema en donde no podemos despegar, donde no podemos arrancar. Conocí a un hombre que era muy adinerado, tenía muchas cosas, muchas propiedades, pero él decía que él no conocía el amor verdadero. Porque todas las personas que se acercaban a él, se acercaban con intereses económicos. Las mujeres con las que él alguna vez tuvo una relación, todas tenían interés en su dinero, en lo que él representaba para ellas. Pero nunca había conocido el amor verdadero, el amor sincero, el amor que nace de, de esa persona que se enamora de otra porque sí, y no porque hay un interés de por medio. Y qué triste, era en su corazón tal vez lo que generaba en él una amargura, incluso se había vuelto una persona resentida porque él asumía que todo el mundo lo buscaba por eso y por eso había generado como un aislamiento con los demás para cuidarse de que nadie más hiriera su corazón. Y ya pues era mucho más difícil que conociera el amor verdadero. Por eso Dios sabe cuál es esa área o cuál es el área en donde en tu vida tú tienes que hacer un clic, tienes que cambiar algo en ti. Para algunos puede ser el mal humor, para otros dejar algo que los tiene atados, un vicio, una adicción, un hábito. Para otras personas puede ser una enfermedad, como este muchacho sordo y mudo que estaba muy mal, o esta mujer del flujo de sangre. Para otros puede ser otra circunstancia que tiene que ver de pronto con el tema económico que no pueden conseguir dinero y por más que se esfuerzan, las cosas no fluyen. Entonces hoy yo quiero invitarte para que tú vayas a la presencia de Dios y le pidas que haga un clic en tu vida, en esa área, en donde tal vez tú no estás operando adecuadamente. Te voy a dar un momento para que tú allí donde estás, ores conmigo. Vamos a hacer aquí una oración para que el Espíritu Santo ponga en este momento en tu corazón cuál es esa debilidad, cuál es esa área en la que tú necesitas que Él trabaje, en la que has hecho tantos esfuerzos, pero todavía no hay resultados. Vamos a hablar juntos un momento por esto que hoy el Señor está poniendo en nuestro corazón y proseguimos aún más con este clic de hoy que tiene que ver con la fe. Allí donde estás, cierra tus ojos. Señor, gracias por este tiempo. Hoy en el nombre de Jesús, yo quiero orar y ponerme delante tuyo, Señor, junto con mis hermanos aquí reunidos, para pedirte, Señor, que tú nos muestres cuál es el área, cuál es ese error, cuál es ese defecto que no nos deja, Señor, fluir al máximo, Dios. Hay algunos aquí que incluso piensan que todo lo que hacen está mal. Algunos los han condenado, les han dicho siempre lo negativo, pero hoy el Señor quiere decirte que Él te quiere ayudar que Él quiere que esa naturaleza cambie, que no es que tú seas una persona mala ni negativa, sino sencillamente hay algo en ti que está funcionando inadecuadamente. Pero hoy el Señor te lo quiere mostrar para que a través de la sangre que brotó del rostro de Jesús, cuando le golpearon, cuando mecieron sus barbas, cuando le dieron golpes y le decían profetiza a ver quién te está pegando, y dice la palabra que no quedó figura humana en él, a través de esa sangre, de una gota de la sangre del rostro de Jesús, la imagen tuya sea íntegra y se recobre totalmente. Hay personas aquí maltratadas, personas que han sido humilladas, personas que han sido tal vez despreciadas por otros porque tienen un defecto, puede ser físico o un defecto en su manera de hablar, en su manera de expresarse. Personas que han padecido de bullying, que por un defecto tal vez físico también, como les decía, han sido perseguidas con apodos, con cosas indignas que han tocado su dignidad. Hoy en el nombre de Jesús colocamos una gota de la sangre del rostro de Jesús y como todo es un clic, allí en un acto de fe, en un clic, así como todo lo hace el Señor rápidamente, si tú crees esto, Dios lo va a hacer en un abrir y cerrar de ojos. Ahí donde estás, tienes cerrados los ojos, pero si tienes fe, cuando los abras, todo ha cambiado. Así de sencillo es. Dios solamente necesita un toque con tu fe. Por eso ese hombre le decía, yo creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Y si no estás pudiendo creer con todo esto, dile, Señor, ayúdame a mi incredulidad. Pero en un acto de fe, me vas a visualizar como una gota de la sangre del rostro de Jesús que está cayendo sobre tu vida. Una gota de la sangre de Jesús está tocando tu vida, de la sangre que brotó en su rostro allí mientras estaba siendo golpeado por aquellos que le afrentaban. Y mira cómo esa gota está cayendo sobre tu vida y está trayendo en este momento restauración al área en donde tú has sido débil, al área en donde no has podido levantarte. Hay una persona aquí que está sufriendo de obesidad y lucha mucho con eso. Y eso ha, de, ha venido en detrimento de su imagen e incluso de su salud. Hoy esa persona va a declarar conmigo a través de la sangre del rostro de Jesús. Hoy declaro que esa obesidad se está yendo de mi vida. Que tú vas a cambiar mi naturaleza. Que voy a ser una persona de acuerdo a la imagen y al plano que tú, Señor, estableciste. Señor, gracias porque tú padre en el nombre de Jesús estás haciendo milagros y que este tiempo de 48 H sea un tiempo de milagros donde tú realmente, Señor, a través de ese clic, actives la fe de nosotros, tus hijos. Yo solamente, Señor, soy uno más que estoy aquí delante tuyo pidiendo que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Hay personas que están luchando aquí con una enfermedad, con enfermedades graves que han resignado su vida a vivir con eso. Pero hoy los invito a que como ese papá no se resignen más a ver a sus hijos o a ver a un familiar o a verse usted mismo postrado o tal vez esclavo de un diagnóstico médico o de una medicina y para toda la vida condenado a un decreto que es de muerte. Hoy en el nombre de Jesús tú vas a tomar y vas a visualizar como la sangre de Jesús que fue derramada. Cuando le latigaron, cuando le flagelaron allí en, en el en el cadalso. Cada látigo era como cerdas que tenían anzuelos y tenían hierros y tenían materiales que desgarraban por completo su espalda. Fueron 39 los que él tuvo que padecer. Pero él lo hizo sencillamente, como dice el libro de Isaías. Dice, por su llaga hemos sido nosotros curados. Dice la palabra que la espalda de Jesús era una llaga, una herida completa. Y esa sangre de esa herida trae sanidad. Y yo sé que muchos de ustedes van a dar testimonio a los, a los miembros del equipo de 48H de que vino sanidad en esta hora para ese cáncer, para ese coronavirus que algunas personas temen, personas que tienen familiares en este momento con ese sufrimiento, padeciendo, personas que se han atemorizado y viven hipocondriacas, es decir, que tienen todo el tiempo síntomas que sienten que les va a dar en el nombre de Jesús. Hoy van a tomar por fe, con el clic de la fe, la sangre que brotó de la espalda de Jesús a causa del látigo de Roma y van a visualizar como esa sangre, como dice la Escritura, Está cayendo sobre sus vidas y está limpiando por completo esa enfermedad. Allí hay una persona que está enferma de la rótula, que tiene problemas en sus rodillas. En el nombre de Jesús va a poner su mano allí, como esta mujer del flujo de sangre, y va a decir con su mano, dice, si tan solo tocara el borde de su manto. Pero hoy el Señor va a usar tu propia mano para que con un toque, con un clic, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor va a hacer el milagro en esta hora. En el nombre de Jesús vas a tener fe. Un clic, un grano de mostaza, tan solo un poco de fe es lo que necesita Jesús para activar ese milagro en tu vida. Ahora en el nombre de Jesús decretamos que la sangre de la espalda del Cordero está cayendo sobre sus vidas y está impactando a aquellos que que estaban enfermos no habrá más enfermos en nuestro pueblo así lo vas a decretar ni en mi familia no habrán más enfermos ni temeré el mal porque dice la palabra en el libro de proverbios que el hombre puede soportar la enfermedad pero no el espíritu angustiado y estas enfermedades que hay hoy en día afectan más a las personas que tienen el espíritu angustiado a las personas que están quebrantadas a las personas que están tristes y deprimidas por eso tú no puedes aceptar ni el temor ni la depresión. Porque dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. Hoy tú vas a declarar en el nombre de Jesús que la sangre de su espalda está limpiando por completo toda enfermedad, quitando todo aquello que puede robarte la fe. Porque tú estás hoy lleno de fe con el clic, el clic que el Señor hizo, que lo hizo con muchos. Dice la palabra que libros enteros, no habrían o no se podrían escribir de todos los milagros que Jesús hizo. Los que están en la Biblia solo son algunos milagros, pero hay muchísimos más, incluido el tuyo. El milagro de sanidad que está recibiendo en este momento. Hay una mujer que le dan dolores de cabeza terribles. En el nombre de Jesús vamos a decretar que ella es sana hoy. Por el poder de la sangre que brotó de la espalda de Jesús. La sangre del cuerpo llagado se va a tocar su cabeza allí donde está y va a decretar ella misma. Lo va a decir, lo va a confesar. Dice por tu sangre, la sangre del cuerpo llagado de Jesús. Hoy decreto que soy sana de toda migraña, de todo dolor de cabeza en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque sabemos que tu sangre es poderosa, que solo una gota de tu sangre cambia toda la atmósfera. Tan solo una gota. No necesitamos más una gota de la sangre de Jesús en cualquier área de nuestra vida y trae ese soplo, ese roa, de nuevo reactiva todo lo que se había perdido, todo lo que se había tirado a perder. Eso el Señor lo va a volver a restaurar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. ¿Y por qué digo que es solo una gota? Y allí donde tú estás vas a retener tu milagro y voy a ayudarte a que lo hagas a través de una palabra poderosa también que está en el libro de Isaías. Decimos que tan solo una gota, porque el Señor tan solo le basta una gota, dice en el libro de Isaías, en el capítulo eh, 40, versículo 15, capítulo 40, versículo 15, dice, tan solo una gota cambia. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Es aquí que hace desaparecer las islas como polvo. O sea, para el Señor, el mundo es como una gota. Las islas hace, las hace desaparecer como una gotita. Imagínense una gota de la sangre de Jesús cayendo sobre su vida, impactando. Es poderosísimo. Es una transformación total. Es el clic. Su fe unida a la sangre de Jesús, al poder sanador de la sangre de Jesús, todo lo cambia. Eso fue lo que hizo esta mujer. Eso fue lo que hizo este hombre. Ellos fueron impactados por una gota de la sangre de Jesús. Vamos a ir ahora a leer otra de las circunstancias. Y esta también es linda porque tiene que ver también con el tema del de clic en un abrir y en un cerrar de ojos. Está en Mateo 8, del 1 al 4. Vamos a leer este episodio. Es muy hermoso este episodio. Y dice así, Mateo 8, del 1 al 4. Dice Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpio. Y al instante, cuando Al instante, en un clic, su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Tremendo esto. Aquí sí es que está más claro. Como dicen, decía mi abuelo, más claro no puede cantar el gallo. El animalito canta clarito y aquí está súper claro. Está muy bien establecido en la palabra y tiene que ver con al instante. En un instante, este hombre leproso, los leprosos tenían también un problema muy grave en aquel tiempo y es que eran desterrados. Ellos sí tenían que irse porque eran como lo que está sucediendo hoy con el tal coronavirus. Y es que la gente medio se enteraba y sobre todo al principio de la pandemia que alguien tenía esto y aléjate. Antes uno estornudaba, la gente, salud, Dios lo bendiga. Ahora uno hace shula y digo, váyase. Porque era lo mismo y en este caso era prácticamente, para un leproso era como tener un coronavirus. Era váyase, aléjese lo sacaban por completo porque la comunidad en general tenía temor de que un hombre leproso se acercara porque podía contaminar al resto del pueblo. Era muy prendedizo, era una enfermedad muy terrible que afectaba después la piel, los órganos y bueno, la muerte. Entonces nadie quería pasar por eso. Pero Jesús, vino este hombre a Jesús. Otro que se enteró, seguramente escuchó, dice vino un leproso. ¿Quién fue Jesús a él? O era a Jesús. Esto cambia muchas cosas. Muchos de nosotros estamos esperando que vengan por nosotros. ¿no? Tú tienes que hacer un esfuerzo. Tú tienes que ir y buscar del Señor. Tú tienes que ir y buscar a alguien que tal vez represente al Señor también y ore por ti o haga algo. No esperes que todo lo hagan por ti. Si tú te acercas, Dios se acerca. A veces yo me pongo un poco difícil con ese tema porque cuando estábamos... En el mundo, los que estuvimos en, en, en el mundo e hicimos de todas las maldades para hacer las cosas malas, buscábamos lo que fuera. Yo recuerdo que cuando queríamos tomar eso, hasta las monedas las buscábamos por toda la casa, hacíamos de todo, campañas de todo, pero resultábamos con la botella de ron para tomar. Eso sí, hacíamos esfuerzos gigantes, pero cuando estamos en el Señor, no, pastor, es que no puedo, es que me da muy duro, es que no ir allá hoy, preciso, lloviendo, es que no, mil excusas. Y queremos ver milagros en nuestra vida y activar nuestra fe, pero no hacemos nada para poder alcanzarlos. Este leproso primero se arriesgó porque él no podía acercarse a la comunidad y él dijo, me voy a arriesgar si me dan que me den, si me matan que me maten pero yo sé de ese Jesús y me voy a acercar y voy a ir arriesgándome a que me apedreen y me hagan lo que quieran pero él vino ¿eso qué significa? es un sacrificio tremendo que incluso expuso su vida para poder acercarse a aquel que sabía él que le iba a hacer el milagro, él venía ya convencido tenía el clic de la fe luego dice Señor si quieres o sea ni siquiera vino y Jesús áneme, a ver es que hablan de usted, sáneme, a ver, a ver, ore. No, él no hizo eso. Le dijo, Señor, si quieres, sáname. Es increíble lo que Jesús le dice. Jesús lo mira, extiende la mano y le tocó. ¡Ay! Tremendo. Jesús si sí hubiera podido contaminar de coronavirus o de lepra o de lo que fuera de la época. ¿A él no le importó. Jesús no le tenía temor a eso. Lo tocó, tocó al leproso. Y el leproso dice, y solamente le dijo, quiero. Ay, es tremendo eso porque el Señor quiere. Él quiere que tú te sanes, el Señor quiere que tú recibas. El Señor anhela verte bien, dice la palabra de Dios, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que sus planes, sus pensamientos son más altos que los nuestros, más poderosos. Dios quiere lo mejor para ti. Él no quería que él siguiera siendo leproso. Pero cuando él ve su fe, que él vino y le buscó y le dijo, si quieres me limpias. Y él dijo, quiero, sé limpio. Y lo tocó. Cuando el Señor lo toca, dice la palabra al instante. ¿Qué tal eso? Al instante. No le dijo en un mes, en seis meses, vuelve en ocho días, te hago otro riego, te hago no sé qué. Jesús no hace eso. El Señor no hace eso. Cuando el Señor quiere y tú quieres, todo puede pasar. Porque tu fe activa ese amor tan grande del Señor por ti. Y vino y fue limpio. Y la lepra, dice ahí, desapareció. La lepra desapareció. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto está poderoso. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino veis y muéstrate al sacerdote. Ese era el, el, lo normal. Los sacerdotes tenían que verificar cuando alguien tenía un brote de lepra. Y tenían que ir y, y ver y mandarlo a ciertos tratamientos hasta que verificaran si la persona era grave o no y si podía volver o no a la comunidad. Era el sacerdote el encargado de verificar que estaba hecho el milagro, el a de los sacerdotes. Jesús siempre seguía las líneas, el orden, como dice la palabra en el libro de Primera de Corintios. Dice todo en orden y decentemente. Jesús lo sabía, lo mandó donde el sacerdote para consolidar el milagro, que el sacerdote lo mirara y le dijera Estás perfecto. Lo hiciste muy bien. Entonces, viendo esto que está sucediendo hoy, la verdad es increíble. Si nosotros no podemos entender a través de toda esta palabra lo que Dios está queriendo hacer, pues la verdad va a ser muy difícil que podamos ver un milagro en nuestra vida. Pero yo sé que no somos de los que nos quejamos, no somos de los que estamos hacia atrás, sino que los que realmente entendemos su palabra y la ponemos por obra y hoy en el nombre de Jesús, tú realmente vas a hacer un clic, un clic para siempre. En esa área de tu vida donde tú estás frenado, donde no está pasando nada, como oramos ahorita por la imagen, por la parte de la salud. Vamos a seguir orando por otras áreas en algunos instantes para poder terminar. Pero yo quiero que tú le pongas fe porque ese clic es la fe. El clic es... Como aquel hombre que le ayudó al otro con el carro, es que Dios quiere hacer, activar la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú estás seguro que Jesús puede cambiar tu vida, tú lo buscas y todo va a cambiar. Pero no puedes dudar ni un instante. Hay personas que hoy fueron sanas cuando oramos. Mañana puede que vuelva el síntoma, le dé algo, no importa, no lo declare. Declare lo contrario, por la sangre del cuerpo llegado de Jesús soy sano. Días atrás teníamos una reunión, mi hija, la que no se enfermó, me dijo, papi, me está dando tos. Yo, pues, mi hija, me duele la garganta. ¿Ah? Teníamos una reunión con otra gente y yo dije, ay, pues yo no, pues me quedé callado. Dije, pero no vas a declarar nada, no, no tienes nada. Tiempo después, la niña me dice, papi, es que eh, no huelo las cosas ni me están sabiendo. yo ah por dentro, ¿no? Yo no digo nada, yo me quedé callado. Le dije, pero no vas a decir nada. ¿Y qué hacemos para mañana? digo bueno, vas a ir a hacer el examen. Oré por ella poniendo la sangre del cuerpo llegado de Jesús, como lo hicimos hace un rato. Se fue a hacer el examen al otro día aquí a un parque donde los hacen. Y le dije, pero vas a ir a comprobar que no tienes nada, estás negativa. Pero no vas a decir nunca que tienes nada. La niña se fue, se hizo el examen, me llamó, a la hora le dieron el resultado negativo. Porque todo yace en el poder de la palabra, lo que tú confiesas. Si tú confiesas que estás enfermo, que tienes algo, pues va a pasar así porque estás dando un decreto. Ellos confesaron, los de las historias de hoy, confesaron cosas completamente distintas y se declararon como personas de fe. Así que yo quiero llevarte por una oración especial, pero quiero que tú me acompañes declarándola con tu boca. Es muy importante que tú lo declares conmigo. Vamos a cerrar los ojos. Señor, hoy en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que con el clic de la fe de cada uno de estos tus hijos, tú hagas cosas maravillosas. Sé, Padre, que con una cabeza de alfiler, que es el tamaño de un grano de mostaza, tú puedes hacer maravillas en nuestra vida y necesitamos esa fe. Si tú estás con dudas en tu corazón, dile como aquel papá, del hijo sordo y mudo ayuda a mi incredulidad señor pero yo necesito creer para poder ver un cambio radical en mi vida pues vamos a aplicar la sangre que Jesús derramó en el Getsemaní cuando estaba allí en el Monte de los Olivos y se dio cuenta que era el momento de la muerte era el momento crucial sus amigos le habían traicionado muchos huyeron estaba solo estaba en aflicción y esa sangre se volvió sudor de gotas de sangre que cayeron hasta el suelo. Y hoy en el nombre de Jesús, esa sangre hoy quita de nosotros toda traición. Hoy quita de nosotros todo ese espíritu inconstante que no nos deja comprometernos con Dios. Porque dice la palabra que Jesús fue fiel y fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso hoy queremos tomar de esa sangre para seguir adelante, para dejar atrás todo lo malo, todo lo que ha venido atormentándonos y levantarnos para seguir y proseguir la marcha conforme a lo que Dios ha establecido para nosotros. Hoy diré, Señor, yo tomo de la sangre, del sudor de la frente, que derramaste en la cruz del Calvario la sangre de Jesús y decreto que mi historia se parte en dos. En la persona que yo era hasta hoy y la que seré en adelante para glorificar tu nombre. Hoy en el nombre de Jesús aplicamos la sangre que brotó de la cabeza de Jesús a causa de la corona de espinas. Dice la palabra que espinos y cardos le darían la tierra a Adán y Eva. Y el Señor Jesús llevó una corona de espinas para que esa maldición fuera revocada. Para que ninguna pobreza, ni escasez, ni miseria siguiera reinando en esta tierra. Los que desconocen esto aún siguen viviendo en escasez. Pero cuando uno reconoce que la sangre de Jesús de la frente a causa de la corona de espinas rompe esa maldición, hoy tú vas a declarar conmigo por la sangre de la frente de Jesús a causa de la corona de espinas, yo decreto que toda maldición de pobreza sobre mi vida de escasez es destruida por completo. Aplico también la sangre, di ahora conmigo, la sangre de las manos de Jesús, de los clavos que traspasaron sus manos y esa sangre, hoy activa de nuevo mis talentos, mis dones, en el nombre de Jesús, la productividad, hay hombres aquí que y mujeres, que todo lo que hacen les sale mal, hoy en el nombre de Jesús, van a decretar que ahora esas manos serán benditas, y todo lo que hagan, eh, también orando por otras personas, estableciendo cosas, creando cosas, hoy se activa en el nombre de Jesús. Aplicamos la sangre de los pies de Jesús, también que fueron traspasados por el por los clavos de los romanos, y en el nombre de Jesús decretamos que esa sangre coloca mi vida y la de mi familia, la de las personas que me rodean, en el propósito y en el centro de la voluntad de Dios. Decretamos, Señor, que tú hoy traes, Señor, sobre nosotros esa dirección. Dichosos son los pies de los que anuncian la paz, y el Señor al que elige trabajar para él e ir en pos de él, no le defrauda. Créame que es el mejor jefe del mundo y el que mejor paga. Y no hay nada más maravilloso que estar al lado del Señor. Y finalmente aplicamos la sangre que brotó del costado de Jesús. La sangre que brotó, que salió como sangre y como agua. Y esa sangre que salió de su costado cuando fue traspasada por la lanza del soldado. Hoy coloca el carácter de Cristo en nosotros. Ya no vamos a estar como una veleta de un lado para otro. Que sí, que no, sino que seremos personas determinadas. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no y seremos como Jesús, personas radicales que daremos todo hasta el final para glorificar el nombre del Señor. Gracias Padre por este tiempo. Dale un clic de fe a todos nosotros Señor y recuerden que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Apague ya ese televisor, apague ya ese aparato, ese radio, ya no se atormente más con malas noticias. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escuche la palabra. Yo le recomiendo que en este tiempo, alabanza, mucho de los salmos, deje de estar viendo tantas cosas por ahí de un lado y de otro. Así le hablen bonito, como le decía hace un rato. Sencillamente dedíquese a estudiar la palabra usted mismo. Léala. Hay nada más maravilloso. Hoy tenemos la virtud de poder leer la palabra. Hace años era imposible. En tiempos de Jesús solamente la leían las personas que pertenecían al Sanedín, a los fariseos. Ellos eran los que tenían acceso, los demás tenían que aprender de lo que oían. Luego, con la iglesia tradicional, lo mismo. Era traducida al latín y solamente se hablaba y la gente tenía que entender lo que podía y lo que no entendía, solamente lo que la gente les decía. Por eso hubo tantas manipulaciones y tantos abusos. Lea la palabra, constate lo que le estoy diciendo, está ahí en la palabra. Una persona que es de Dios. Siempre predica de los 66 libros que hay allí. Y hay mucha sustancia y mucho de dónde hablar y mucho de dónde aprender. Vigile por usted mismo que las cosas que usted aprende también están allí. Hace unos días alguien me dijo, ay, es que están dando una serie de televisión tan linda sobre los, los, las historias de los hijos de Dios y no sé qué leer. Perfecto. Véalas, pero luego léala también en la Biblia para que verifique, para que constate lo que dice. Porque la palabra... Es la que Dios respalda y el Espíritu de Dios se mueve basado en la palabra y la palabra es la fe y cuando usted la confiesa, todas las cosas buenas van a suceder porque Dios quiere lo mejor para usted. Muchas bendiciones, gracias por dejarme llegar hasta sus vidas. Ha sido una invitación maravillosa. Gracias al equipo de 48H y nos seguimos conectando constantemente. Me pueden seguir como Raúl Forero Valceros en Instagram y también en la radioestación donde estoy todas las mañanas de 7 a 10 de la mañana, la nueva 883 en la ciudad de Miami. Gracias a todos, que la pasen muy bien y de verdad este tiempo maravilloso, compartan la palabra para que otros también sean edificados.